Educación 5 es una alianza entre organizaciones que venimos trabajando desde la sociedad civil en promover el derecho a la educación. Porque creemos que es entre todos que podemos analizar los planes de gobierno, podemos ver si ahí está reflejado lo que es para nosotros una educación de calidad. Queremos promover un voto informado por parte de la ciudadanía. Conozcan las necesidades educativas de sus ciudades, conozcan lo que los candidatos les están ofreciendo en este tema y voten responsablemente por la educación. Entonces estamos decididos invitando a todos los ciudadanos, invitando a los candidatos, a los políticos, a los empresarios, a los artistas a que nos unamos. Para que cuando usted elija su candidato, piense en sus hijos, piense en su familia y elija al el candidato que proponga una educación 5. Todos por la educación, vamos en la invitación, una movilización. Todos por un objetivo, dile no a la abstención. No importa tu posición, tampoco tu condición, mucho menos tu partido. Únete, empodérate, no te dividas. Enfócate, reinventate, busca salida. Falta mucho por hacer, que tumbar y rehacer. Ya no hay tiempo que perder, te puedes comprometer. Se educado cuando se razona para sacar lo mejor cae en toda persona si hay más educación disminuye la guerra y si se entregan las armas a los libros se aferran es verdad hay un problema de seguridad de inequidad que está afectando la ciudad la realidad para mejorar nuestra nación está en garantizar inversión en la educación